Capítulo 1. ¿Qué es JSON? Para muchos, sobre todo los de mi generación, cuando les hablan de JSON, se acuerdan es de este personaje. Es de una película de terror que se llama Viernes 13. Pero hoy vamos a hablar de JavaScript Object Notation. Nada terrorífico. Van a ver qué es algo que podemos digerir. En español traduce notación de objetos de JavaScript. Los desarrolladores de JavaScript aman JSON porque es un subset de JavaScript. O sea, se sacó de JavaScript puede ser interpretado y escrito directamente usando el mismo lenguaje y como ya sabes JavaScript ya sabes JSON es lo que es necesario tener en cuenta ciertos detalles que vamos a aprender durante el curso es un formato de representación e intercambio de datos en resumen un estándar que se definió de cómo escribir las cosas para podernos intercambiar la información es ligero usado comúnmente para APIs, APIs Configuraciones o almacenamiento de datos o sea lo podemos guardar en archivos lo podemos utilizar para configuraciones o para mandarlo a través de APIs actualmente se escucha mucho más en este tema de las APIs las REST que utilizan tanto JSON o se pueden utilizar también con XML anteriormente se escuchaba un poquito más en SOAP SOAP era basado en XML es fácil de leer y escribir para humanos para las máquinas es fácil interpretarlo y generarlo es un formato mucho más fácil de leer que el XML, es más limpio y no hay que ocuparse de abrir y cerrar etiquetas. Envía mucho menos datos que XML y se usa mucho porque es más liviano. Se integra fácilmente con la mayoría de lenguajes modernos, a pesar de que aquí dice Javascript. La mayoría de lenguajes ya lo integran o se pueden encontrar librerías para usarlo. Se puede convertir texto a objetos o a clases. La documentación oficial la podemos encontrar aquí en json.org. Vamos a mirarlo van a ver que acá al final está la implementación de las librerías para todos los lenguajes inclusive hay varias librerías para el mismo lenguaje entonces no debemos preocuparnos de que solo sea aplicable a javascript este tipo de representación gráfica no sé cómo se llama pero me parece una de las más sencillas de entender en todas las documentaciones que he visto los voy a explicar con este por ejemplo el arreglo para json es válido que cuando se va a generar un arreglo tú lo abras con un corchete continúas, dejes un espacio en blanco cierres el corchete y para eso él ya es un JSON válido listo eso sería un arreglo sin elementos si vamos a trabajar con un arreglo de un elemento entonces sería tenemos el arreglo, abrimos el corchete recordar que el corchete son estos que son cuadrados y para las llaves son los que son redondeados entonces sigamos abrimos el corchete, continuamos con las líneas, adicionamos un valor este valor puede ser de cualquiera de estos tipos listo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, una forma, un truco que les voy a enseñar más sencillo de entenderlos podemos adicionar un valor y cerrar el corchete esto sería un JSON válido con un arreglo de un elemento si nosotros ya vamos a tener un arreglo de varios elementos entonces lo haríamos de la siguiente forma abrimos un corchete adicionamos un valor, ya sabemos que puede ser de cualquier tipo continuamos hacia abajo, adicionamos una coma y seguimos con el siguiente valor, otro valor si vamos a hacerlo por ejemplo de tres valores entonces continuamos hacia abajo, ponemos una coma y colocamos el siguiente valor Si ya no vamos a tener más valores entonces en vez de continuar hacia abajo continuamos hacia arriba y cerramos con el corchete así tendríamos entonces un arreglo de tres valores Asimismo pueden representar todas las gráficas objetos, strings y números ¿cómo se crea un archivo JSON? es muy sencillo, solo crearle el nombre .json dentro del archivo podemos tener cualquier tipo de dato válido por ejemplo el número es un tipo válido de dato para un JSON el null también es un tipo válido, el true o el false, que es booleano, serían un tipo de dato válido. Pero todos esos tipos los vamos a ver en la siguiente clase.